Centro mi atención en este momento presente y me dirijo hacia mi interior. Limpio mi mente y me relajo. Poco a poco concentro toda la energía de mi mente en un pensamiento. Soy un ser de paz. Soy como un átomo de luz. La paz es mi naturaleza. La paz es mi poder original. Paz. Eso es armonía, es equilibrio. Siento cómo viene esa energía interior a mi conciencia. Siento una profunda paz.